Hola ¿qué tal amigos mi nombre es José Doro El día de hoy les traemos una introducción acerca de la electrónica Empezamos con el concepto de corriente eléctrica La corriente eléctrica es el movimiento de los electrones a través de un conductor eléctrico Su unidad de medida es el amperio Esta es su fórmula Nos dice que la corriente eléctrica I es la carga Q Que pasa por un punto dado de un conductor eléctrico en la unidad de tiempo T Existen dos tipos de corriente, la corriente continua. En la corriente continua las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección. Es la corriente que utilizamos cuando trabajamos con dispositivos electrónicos. La corriente alterna es aquella que circula durante un tiempo en un sentido y después en sentido opuesto. El voltaje va tomando valores positivos y negativos. Ese tipo de corriente es la que llega a los lugares. El voltaje es una magnitud física que impulsa los electrones a lo largo de un conductor en un circuito eléctrico cerrado, provocando así el flujo de una corriente eléctrica. Es decir, el voltaje es la fuerza que mueve los electrones. A mayor voltaje podemos mover mayor corriente. La unidad de medida del voltaje es el voltio. La resistencia es la oposición que presenta un conductor al paso de la corriente. Esta oposición se puede medir en Ohm cuyo símbolo es la Electromeda. Un sistema electrónico es un conjunto de circuitos que interactúan entre sí para obtener un resultado. Una forma de entender los sistemas electrónicos consiste en dividirlos en entradas, salidas y procesamiento de señal. El pulsador, el potenciómetro y la fotocela serían unos ejemplos de entrada. El LED o el buzzer son algunos ejemplos de salida. Y por último tenemos el procesamiento de señal la cual corresponde a los microcontroladores. Esto es todo por el video de hoy, si tienen duda o algún comentario comenten en la parte de abajo o contáctanos en nuestras redes sociales. Nos vemos hasta el próximo video.